un vídeo de, de comparación de guitarritas eh, hacía mucho tiempo que no hacía ninguno de este tipo eh, aquí viene pues porque los vídeos de la Harley Bentona por lo visto están teniendo cierto interés vale entonces eh, ya he hecho el vídeo de la Harley Bentona con los amplificadores bueno concretamente con el con el Laney que tenía ahora lo estoy mirando lo tengo ahí detrás y ahora voy a hacer un vídeo de comparación de la viviquina mi viviquina con la Harley Bentona y eh, enchufados al, al Bruguera, a pintura Bruguera, el V22. Eh, para, para que veáis ustedes cómo suenan, que suenan los de puta madre, vamos. Básicamente de puta madre. Que, que, que, quien diga que no suena bien, pues yo creo que, que no, no está que está errado, ¿vale? Sin H. Bueno, pues iba a poner luz artificial. que Tengo ahí una, una pantalla de estas de softbox, de esto de los. Y, y digo, ¿pero para qué voy a poner luz artificial si me entra aquí una luz magnífica? Y nada, voy a hacer el vídeo este con luz natural. Eh, ¿De qué se trata? Pues se trata de comparar las dos bichas que tenemos aquí. vale La, la Epiphone Bibikina, la Bibikina porque es la imitación de la, eh, la Gibson de, de Bibikín, y la, mi Harley Bentona la HB35 Plus vale, y vamos a hacer una comparación de sonido básicamente sonido saturado con el, el pintura burguera que tenéis aquí detrás eh, y luego voy a poner una backing track de, de Spotify que luego os pongo el link a la backing track por si la queréis, queréis tocar sobre ella y, y nada, para que veáis ustedes la, la diferencia de, de sonido un momentito que voy a abrir un bote mayonesa que me están pidiendo ayuda bueno, pues este es el bote mayonesa de Mercadona, ¿vale? Le dan dos golpecitos y ya está abierto. ¿vale? Seguimos para bingo. Puede ver la forma de los cuernos que es distinta, ¿vale? también la posición del selector de pastillas. Veis, está más redondeada, estás como más, un poco más picudita. ¿vale? En cuanto a, a los cuerpos como tal, digamos los culos, los culos son prácticamente iguales, por no decir iguales. ¿vale? Incluso la forma de la cintura, esta tiene la forma de la cintura ahora que las veo así lado a lado, pero también puede ser porque está un poquito el pie un poquito más alto. Pero parece como. No, no, son iguales. Habría que subirlo un poco para arriba, así. Está enchufada. La cintura está en el mismo sitio. Vale, ahora le doy la vuelta. Está enchufada, la voy a desenchufar porque tiene este ruido aquí de fondo. Bueno, estas son por detrás. Aquí la cavidad de, de la electrónica que podéis ver. Vale. Aquí hay demasiado reflejo. El mástil. Y la pala. Los clavijeros, estos son, son bastante mejores. Pero estos clavijeros se los han puesto, ¿vale? Estos no son los que traía. Si os fijáis, aquí los agujeritos. te este traería los Grover tipo. los normales de toda la vida. Y este le han puesto uno de tipo imperial, que llaman. ¿Vale? Con un poquito más chulo. Y esta es la trasera de la Harley Ventona. ¿Vale? El mástil. Y los clavijeros ni supo. ¿Vale? Ahora vamos a ver el mástil, lo vamos a comparar uno con otro. Bueno, el de pasón este que tiene, contando desde el 1, son prácticamente un poquito menos de 4 centímetros. Lo voy a poner aquí para centrarlo para que se vea, ¿vale? Y si lo comparamos con esta, esta tiene por lo menos 2 o 3 milímetros más. Vale, así se ve mejor, ahí. Es decir que el de pasón, aquí, un poquito más para acá, así. Es difícil medir con esto a la vez. El diapasón es más ancho, ¿vale? Eso es la primera diferencia La segunda diferencia es el, digamos, el, el grosor como tal ¿Vale? Este es más, bastante más, más finito Y este es un tochaco bueno, ¿vale? Este es un, un tocho, no sé si... Esto no se aprecia así, eso se aprecia tocándola un buen tochaco que no quiere decir que no se toque bien ¿eh? se toca muy bien eh, de las guitarras que tengo ahora mismo quizás de las que mejor se toque ¿vale? bueno pala de una pala de la otra y bueno y ya está ¿Qué más voy a decir bueno esta sería la pastilla del mástil voy a ir subiendo el canal es el canal saturado del, del buguera voy a ir subiendo un poco volumen sería suena un poquito, se, se, se, hay un poquito de sangrado de bleed de aquí, de la pastilla, ¿vale? O sea, no suena totalmente acústico, se está colando un poquito el sonido, lo, lo desenchufo, así mejor. Este es el sonido real. ¿Vale? Y voy a ir subiendo el volumen poco a poco. está al mínimo se cuela un poquito subo un poquito más suena oscurilla, el, el tono está a tope ¿vale? subiendo y ya a tope pastilla del mástil perdón del puente Ahí se cuela un poquito en medio. y vamos a hacer lo mismo con la otra Bien, este sería el sonido desenchufada. Creo que se nota un poquito más, más volumen. No creo que se note mucho por la cámara, porque la cámara eh, lo que te hace es que te, te nivela. ¿vale? Tiene una especie de limitador compresor. Voy a ir subiendo poco a poco. Y, y quizá con más ganancia, no más ganancia, más, más potencia, más volumen, pero eso puede ser también cuestión de, de subir o bajar las pastillas un poquito. Pasamos a, a, a pastillas del puente, ¿vale? volumen a cero, subiendo poco a poco. <risa> suena como un poquito más, con más aire. Eh, aire me refiero como más, más airosa, más más brillantita. Más punch, más rockera. Esta suena un poquito más oscura, pero a la vez con más cuerpos, llena como más, ¿vale? Pastillas, pastilla, putilla ¿en qué estaré yo pensando? Pastillas intermedias intermedio no combinación y bueno esto es una comparación de sonido eh, distorsionado vale distorsionado no saturado más bien